Usted ve que hoy dividía pecador. Vivía tan maluco marchó a la San Telmon abiatu su de nuevo dividía. En de onel y saerá, la voz veis en dueño a diegas temba, bateki egínte nuevo. Gara guisa estuvo de egíteco el a vos de la covid si ardura, giza dura denon es cubierto de no natura bailida alde al día que gaude bakea día era egin la Horregatik, o etxearen norbera de chea de engozo a esta plaza gaitusue de egin beharreko lanean, Gure aletsoa eskeintzeko asmoz. Eta horretarako jargaite senadoz, gutxienengo batzuekan beintzaz. Gobernu ezberdinek, oraino, ez dute legearen barruan egindaitekena ere egiten. Eta egitado, ez dugu ulertzen. Ez dugu ulertzen, konponbidea elikatu beharrean, oztopo eta trabat jartzea. Eta es gauden, onartzeko prez. Eta horri el duge nianzaren sorreraritik bertatik. Persona esberdinen artean, osatutako eruitaren sarea osatzen ari gara. Giza eskubide guztien alde gauden persona guztiak Bocasio bokazioarekin, Euskal Prezo, IES eta deportatu guztien giza eskubideen alde, lat egiten dugulari. Errita gara protagonista. etiketak kendu eta bakoitzak dagokion eremu nakturaletik eragiten sendara. gara. Zare honen puntuak gara erritarrat, eta lotzen gaituena eskuartean dugun egitazmoa. Euskal Prezo, IES lari eta diportatu guztillak euren gizakubideen jabe izatea. Y sentencia judicial es Bertambera, uci es Lisuen, es Bañan al aire, España de ta Francia, gobernue, mendecus, egun según, kensen disquietena. Aurten o urte se yurte de sistematikoki disfectua, sistematico que Urte de yegi, irequita duen zauri duel sauri Disprecio de quien seco había puntuada, disprecio de enverri en matea. Gendartear en deyenguac bagatiena, Eta horretarako, retaracó, boste milla, liburusta, compartitu, nairitugu, mundugustia de quien. Bagavisa, Badugu serta badugu seresan, eta serenchul. Eta badugu horrezarako baliagarria den tresna. Indartu dezagun, bada oraindik osatzen ari garen sare hau. Ehundu gaitezen. Etarrengana gerturatu gaitezen. Egunero egiten dugun bezela, apirilaren 18 eta 19 el guztiok etarrekin bezagun. Normalakok bezela herri edo hautzo bakoitzak ahal duen egin dezala Varsu taskarrago eta besteak motelago. Varsu geiago eta beste batzu gutxiago. Garrantzi zuena dena denok elkarrekin egitea. Saretik bisikidetxati, bisikiretik saretik, biziki, bisikiretik sari eskua lusatu nahi diogu. Aporrioari. Aurrera pausuak elkarrekin emateari dakaskaren konponbide jussu bat topatzeko. Atea, itxi nahi diegu konfrontazio eta aurkarik zan temati jarraik zenduten oriei. Zareti, dispersioaren arazoa alberdien eta instituzioen harteko konfrontazio agendatik atera eta akordioen agendan lentazuna izatera pasa dadin nahi dugu. Giza eskubidea zarigarelako. Apiediaren emezortzian eta emerezian Amaika y Kimenes antolatuko al herri eta auzoetan, behar horretan, arretan jartzeko. Giza es errespetatua izan daitezen zure y santa y duzu sure carpena e eta suere con vida tutasaure. Sarea sabalsen, dispersio arequina Eta guguccio artean artean eta autacota Atea tichi, eta espera tsari, eta compombi de ali, y de los eh, buenos días. Como eh, Teresa comentaba en euskera, eh, hace un par de días eh, se cumple un año de nuestro eh, inicio de la atadura de, de Saro. El 15 de marzo, en San iniciamos este recorrido y lo hicimos con una declaración eh, que resume la razón de ser de esta Red Ciudadana. Dijimos entonces y ratificamos hoy que somos ciudadanos y ciudadanas que al margen de siglas y de eh, partidismos nos hemos unido en favor de los derechos humanos. Somos personas que incluso al haber eh, defendido estrategias eh, políticas diferentes hemos estado enfrentadas en el pasado pero hemos sabido también unirnos hoy en favor de algo tan legítimo como es la defensa de los derechos humanos. Si queremos hablar de una sociedad democrática, si queremos eh, ser eh, coherentes con esta condición de sociedad democrática, no podemos permanecer impasibles, no podemos mirar hacia otro lado, cuando sistemáticamente día a día se vulneran los derechos humanos de las personas presas, exiliadas y deportadas. La defensa de los derechos humanos es responsabilidad de todos y todas, y si queremos recorrer el camino hasta materializar una paz real, es necesario hacerlo haciendo frente a todas las consecuencias del conflicto. Y consecuencias del conflicto son también los presos y presas. Por eso salimos de la comodidad de nuestras casas, y aquí estamos hoy en la plaza de Cataluña, pero mañana estaremos en otro lado, coadyuvando en la búsqueda de una resolución justa. Y para ello consideramos que debemos de ponernos de acuerdo, cuando menos en unos puntos mínimos. Hasta ahora, los diferentes gobiernos españoles no han hecho lo que incluso su propia legislación les permitía hacer para avanzar en esta resolución. La sociedad vasca difícilmente puede entender que en vez de alimentar el camino de la resolución, se esté constantemente sembrando este camino de trabas, obstáculos y venganza. Y no queremos aceptar impasibles actitud Y en poner fin a estas trabas y venganzas, nos estamos empeñando de desechar. Seguimos construyendo una red ciudadana formada entre personas diferentes. Aspiramos a aglutinar a todas aquellas personas que defienden todos los derechos humanos y por tanto también los derechos que asisten a las personas presas, exiliadas y deportadas. Cada ciudadana, cada ciudadano es protagonista. Despojándonos de etiquetas partidistas, cada persona somos un nudo de esta red y nos une un objetivo, que las personas presas, exiliadas y deportadas sean dueñas de sus derechos, de todos sus derechos. Derechos que en ninguna sentencia judicial se les ha anulado al margen de eh, su libertad, Porque, eh, pero que la acción, del gobierno, eh, la acción vengativa del gobierno a la que me refería anteriormente les está arrebatando día a día. Hablamos de una SARE, de una red, que se está formando por individualidades diferentes. Cada uno extiende SARE en su pueblo, en la escuela, en su centro de trabajo, en el ámbito internacional. Somos arequides, somos puntos, puntitos, eh, que cada día inciden en la sociedad o intentamos incidir en la sociedad, pero no somos puntos aislados. Estamos en conexión, estamos en asociación y estamos en red. Tenemos los mismos objetivos. Cada día somos más las personas que estamos implicadas en SARE y la invitación a implicarse está abierta a cualquiera que desee trabajar en favor de los derechos humanos. Poco a poco, haciendo frente a multitud de obstáculos, obstáculos que no hace falta que yo recuerde, los que hemos venido padeciendo desde que SARE ha nacido, pero aparte de estos obstáculos, o al margen de estos obstáculos, es necesario recordar, que seguimos trabajando en espacios y en ámbitos muy diversos. Por ejemplo, el 20 de septiembre iniciamos una, un proceso en el que nos fijamos un primer reto. Entre todas y todas, conseguiremos acabar con la dispersión. Así lo dijimos porque así lo queremos. Este año se cumplen 26, 26 años desde que se empezó a aplicar la dispersión y el alejamiento de los presos y presas vascos. Demasiados años para una herida que sigue abierta, para una herida que sucura y que sucura gravemente. Creemos que para acabar con la dispersión hay un punto de partida, que es necesario dar a conocer la dispersión. La inmensa mayoría de la sociedad sabe que existe la dispersión, pero lo que no sabe, una parte importante de esta sociedad, los efectos gravísimos, terribles que produce esta dispersión y este alejamiento. Y para eso estamos distribuyendo esos 500.000 libros que hablan sobre la dispersión, Libros donde abordamos la dispersión desde ámbitos diferentes, desde el ámbito jurídico, desde el ámbito político, pero sobre todo donde abordamos la dispersión desde el ámbito familiar, desde el ámbito humano. Vamos a consolidar la red, tenemos de qué hablar, tenemos que decir y sobre todo también tenemos que escuchar. Y disponemos de una muy buena herramienta. Decía que, que disponemos de una muy buena herramienta que es el, el factor humano, que es los miles y miles de personas que colaboran ya con SARE. Pero que se, queremos seguir fortaleciendo esta red, por eso queremos actuar en común, como decía Teresa también, los próximos 18 y 19 de abril. Al igual que cada persona aporta a SARE lo que puede y lo que quiere, ahora se trata de que cada pueblo cada barrio haga su propia aportación. Unos irán más deprisa, avanzarán más, otros irán más pausadamente, unos podrán hacer más cosas, otros y otras menos, pero lo importante es que lo que hagamos lo hagamos conjuntamente, lo hagamos al unísono. En algunos pueblos el 18 y 19 de abril se aprovechará para presentar públicamente qué es la red ciudadana. Sari. En otros se empezarán a hacer saritides, asociados a sari. Seguro que habrá localidades donde compartir el libro sobre la dispersión será la excusa para hacer un encuentro una charla incluso una merienda pero todo lo que se haga estará unido a un mismo objetivo que no es otro que reclamar que se respeten los derechos humanos de presos y presas exiliados y deportados e intercambiar ideas y buscar acuerdos para acabar con la dispersión. Desde sale una vez más tendemos la mano a la convivencia, tendemos la mano al acuerdo Tendemos la mano a avanzar conjuntamente por una resolución justa y real del conflicto. Desde SARE queremos cerrar la puerta a quienes quieren mantener la confrontación y el enfrentamiento. Desde SARE pedimos que el problema de la dispersión deje de estar en la agenda de la confrontación y pase a estar en la agenda de los acuerdos entre partidos políticos e instituciones. Para insistir sobre la necesidad de poner fin a la dispersión es por lo que esos días 18 y 19 se celebrarán multitud de actividades en barrios, pueblos y ciudades quien quiera hacer su aportación para poner fin a la vulneración de estos derechos humanos está invitada a acercarse a SARE todas y todos tenemos sitio en la red ciudadana vamos entre todos y todas a acabar con la dispersión y vamos a conseguir también entre todos y todas cerrar la puerta al sufrimiento y al enfrentamiento y abrirla a la esperanza y a la paz y a la resolución Justa y real del conflicto. Es que hay Si queréis alguna pregunta, eh, si queréis, a yo lo intentaremos responder. Bueno, va, pongo cara de día que maten, a ver, eh, es una vuelta de Beguira? Eta, izango de su er nolako ser no la ere, quiera que hor dago agenda bat, a la web, a ir ugari la web, va Es una red ciudadana cuyo primer objetivo es acabar con la dispersión. SARE se teje día a día, hilo a hilo, entre muy diferentes sensibilidades e ideologías.